Hola. Hola. Bueno, estamos en el aeropuerto internacional de Croydon, que... No estoy seguro, pero aparentemente fue el, el primer aeropuerto internacional del mundo. Eh, estamos en el sur de Londres. Este aeropuerto operó a partir de 1920 hasta casi 1950. Fue aeropuerto militar, pero mayormente fue un aeropuerto eh, también de, de operaciones comerciales. Y había realmente bastantes vuelos desde aquí, desde aquí se iba a cualquier parte del mundo, en 1930, porque todavía no existían ni Heathrow, ni Gatwick, ni ningún otro. Así que desde aquí era de donde se salía, y el edificio ahora está conservado, y es um, algunas partes son oficinas, pero también hay un museo, y se puede visitar los domingos, aquí hay un asiento... De, sí, de final de los 30 pero, pero aquí por ejemplo hay un asiento de los 20 bueno, muchos niños por aquí vamos a ir para otro lado hay otro asiento también de época el Sí, no eran botes estos, eran aviones que aterrizaban, este aeropuerto tenía tres pistas y, y bueno, y aterrizaban acá. Acá hay un modelo de uno de los aviones más este, exitosos de Imperial Airways, no me acuerdo cómo se llama. Este avión operó muchos años para Imperial Airways Y bueno, era aparentemente muy lujoso por adentro Nada que ver con las first classes de hoy en día eh, Si subimos por acá llegamos a la torre de control O ex-torre de control Y desde aquí era donde estaba el primer control de tráfico aéreo del mundo Absolutamente Recién vi en, el, en las vitrinas que había un... Una licencia de tráfico aéreo número uno. Ok, acá estamos. Lo que es la torre de control. Que bueno, ya no es más una torre de control. Y ya no hay más pistas afuera. juegos interactivos para niños y todas esas cosas. Hay un estacionamiento. Allí no sé si llega a ver esta, hay un hotel, que es el hotel original que estaba aquí para los pasajeros. A ver otro motel. Y acá está la oficina de control de tráfico aéreo, con un operador, este, maniquí. Por acá se comunicaban por radio con todos los aviones y mantenían control. Mapas, y según me explicó un señor recién, eh, se inventó prácticamente todo lo que es eh, tráfico aéreo hoy en día, y que algunas cosas aún se usan. Acá hay una vitrina, a ver si se ve con modelos. Modelos, modelos, modelos. Medallas. Porque durante la guerra este aeropuerto también operó como aeropuerto militar. Fue bombardeado bastante durante la guerra. Más fotos, fotos. Fotos. ¿Viste sí, la licencia Yes, I Sí, lo hice, Fantástico, gracias. O el señor me había dicho que vaya a ver la licencia número uno. Yo soy de Argentina, pero estamos en Londres ahora. Vamos a bajar y vamos a ver si... Vamos a bajar a la planta baja y ver el, el edificio de afuera que está bastante lindo. Ah, acá hay una foto que muestra cómo era el aeropuerto al momento de que cerró en 1950. Este es el edificio donde estamos ahora y acá estaban las pistas que eran de césped. No, no, no había asfalto ni nada de eso. ¿Quiénes son malos? Hay bueno, una visita guiada. Yo ya la hice, la visita guiada hay un gift shop, sí, ahora voy a ir. Bueno, todas las paredes están adornadas con memorabilia, cartas de la época, pósters, fotos. KLM que una antigua escalerilla para subir a, a los aviones. Este, después nos mostraron que por aquí, no sé si puedo ir ahora, a ver, está cerrado. Aquí había una. esto es lo que era una puerta de embarque. Por aquí subían los pasajeros, venían por aquí Y esta puerta que es original, la puerta de madera eh, Es por donde abordaban el avión El avión estaría ahí afuera, a pocos metros Y todos venían por aquí y, y abordaban Bueno, lástima, no se ve bien la puerta por, por el contraluz Pero es una puerta de madera original de, del aeropuerto No sé por si sí, sí. Desde Tucumán, hola Tucumán. Este por acá es donde tengo que ir. Creo que sí. Ahora yendo por aquí vamos a llegar al a lo que sería la terminal de partidas, el hall de partidas, donde la gente hacía el check-in y todo eso. Según nos dijeron Los mostradores de check-in Estaban por aquí ¿Novelas? ¿Qué, ¿qué novelas? ¿De, de, de ¿Libros de vos? No, no está operativo en absoluto No, Ya no hay pistas Esto es eh, Aquí estaban los mostradores de check-in Ahora hay un café ven más fotos de, de la época acá se ve cómo era el lugar en esa época un kiosquito el correo es un museo, claro no sabía lo de los libros eso, ¿eh? voy, a, voy a investigar un poco hola Palmar bueno, en Palomar tienen su propio aeropuerto Así que acá estaba el check-in, bueno, esta es la misma foto que, que vimos recién. A ver si se llega a ver acá. Eso que está ahí en el medio era se llamaba el time zone y mostraba las horas en todos los destinos. Obviamente, bueno, se ve bien por el reflejo. Aquí hay una maqueta. Quiero es aquí, no sé, son las 3 y algo creo aquí hay una maqueta de, del aeropuerto en su época de operación hola Fer este es el edificio donde estamos ahora ahí se ve una antena esa cúpula de vidrio que, que ven ahí atrás es esto que está aquí Eh, Lástima no están marcadas las pistas acá Pero tenía tres pistas este aeropuerto Cruzadas porque en esa época se usaban las pistas cruzadas No sé por qué eh, Ese es el edificio del hotel Que todavía está y también está lo, Recién lo vimos arriba Y estos son todos los hangares y talleres y qué sé yo Este Imperial Airways Y este dice... Sabena, KLM. Sí, sí, el edificio está perfecto. Está, es donde estoy ahora, así que... Está perfecto. Bueno, acá están pasando un video con, con la historia. Estos son los escuadrones militares que... Es una maqueta, birro <risas> Sí, sí, está todo, todo preservado. Estoy recorriendo este aeropuerto, no está operativo. Es un museo. Sí, nada que ver. Bueno, está a medio camino entre Londres y Gatwick. No es un, bueno, sí. Pero está abierto solamente algunos domingos del mes, no siempre. Hoy justo estaba abierto, entonces me vine. Mande corazoncitos, manden corazoncitos. Bueno, como ya estuve explicando antes, aquí fue donde estuvo el primer control de tráfico aéreo del mundo. Eh, y estuve viendo arriba que está la, la libreta con la licencia de controlador de tráfico aéreo número uno. Que tenía este señor que está acá. Ya no me acuerdo cómo se llama. Ah, James Jeffs. Ese fue el primer controlador aéreo del mundo También acá es donde se inició se, se usó por primera vez eh, Mayday para pedir auxilio Se inventó acá digamos A ver acá se ven las pistas un poco Aquí está la torre de control donde acabamos de estar Hace un rato Y hay este 1930 Bueno este avión parece que es el que más No, no me acuerdo, no dijeron el nombre Pero no me acuerdo ahora cuál, qué, qué avión era Pero aparentemente Imperial Airways Lo operaba con mucho éxito Y lo estuvo operando muchos, muchos años Incluso hasta 1959 según lo nos dijeron Bueno, ahora voy a salir para ver el, el exterior del edificio. Que está intacto por afuera. En el. Bueno, hay un café. Yo pensé que había un gift shop, pero hay un café en realidad. Ahí. Sí, sí, era, era, este fue el primer aeropuerto internacional del Reino Unido, no sé si del mundo pero seguramente también uno de los primeros y hasta Australia volaban, esos aviones que mostré recién en las fotos volaban hasta Australia tardaban dos semanas y el pasaje costaba 44 pounds ¿Eh? aquí hay un modelo Handley Page ¿qué es eso? Vamos a verlo de frente, acá hay un modelo, este es un eh, de Havilland Huron, es un modelo, no es el original o, o una reconstrucción, no sé, que fue el, está pintado, bueno, aparentemente sí, es, fue un avión verdadero alguna vez, pero no es exactamente este, pero está pintado como el, eh, el avión que fue el último vuelo comercial que salió de este aeropuerto en 1958, creo. A ver, un poco más de allá, gracias, Fer. Bueno, ahí se ve al fondo el, el edificio. Bueno, lamentablemente, justo está vía a contraluz para poder ver bien. La verdad que es muy lindo y la verdad que es muy bueno, la, hay, no sé si vieron, ese señor que me preguntó si había visto la, la licencia, eh, son los voluntarios de aquí que son guías y están todo el tiempo dando charlas y mostrando todo lo que hay. airport house ahora se llama airport house y además de, del museo hay oficinas o sea cualquiera puede venir y poner una oficina alquila una oficina y pone su oficina aquí ideal para geeks de la aviación ¿no? allá atrás está el hotel Eh, sí, justamente, ¿cómo sabías? No quiso, no sé por qué no quiso venir acá hoy. Mirá vos. No es que esté podrida porque cuando viaja bien que le gusta, pero bueno. Y esta es la placa que rememora. No. Que aquí estuvo el, el aeropuerto en algún momento. Eh, bueno, eso ha sido todo por hoy, voy a sacar un poco más de fotos, y después seguramente pondré un post en el blog en avolarporelmundo.com, así que pueden mirarlo ahí también y subir este mismo video para, para que lo puedan ver los que quieran. Bueno, gracias, nos vemos, chau.